Eh, hola, ¿cómo están gente del internet? Yo soy Citra y hoy les voy a mostrar pros y contras de este nuevo personaje que acaba de salir que es Xiao. Yo soy una persona que tuvo la suerte de sacarlo el día que salió su banner Entonces lo he usado bastante, lo tengo bastante subido, lo he probado en dominios, explorando Entonces básicamente puedo dar mi opinión acerca de las ventajas y desventajas de tener el personaje Vamos a empezar con las ventajas, con su pro Que básicamente es que como pueden ver su E tiene dos cargas Y lo bueno que tiene es que las podemos usar en el aire También las podemos usar en el suelo, pero las podemos usar en el aire Y esto ayuda mucho a la exploración Ayuda bastante a explorar, no sé, que yo quiero subir ahí. Entonces, no sé, yo vengo, salto y hago ping. Y ya, y llegaría fácil. Este, lo bueno que tenga dos cargas es que, o sea, imagínense. Imagínense tener una carga. O sea, tras de eso, como pueden ver, tenemos una carga cada 9 segundos. Y nueve segundos, cada 10, 9 segundos. Y pues, está bien, o sea porque podemos cambiar de personaje, podemos estar pegando. Y mientras esa cosa se va recargando, ¿me ¿no entienden? Podemos usar ultimates o lo que sea y el personaje se va a curar otra ventaja que tiene es que es un personaje que no ocupa 100% de sus constelaciones es un personaje que si tienes seis constelaciones una o dos te viene bien pero si tienes cero constelaciones como es mi caso pues o sea, no importa o sea igualmente vas a cumplir el objetivo del personaje también otra cosa muy buena que tiene es que sus ataques como pueden ver son bastante rápidos y son muy buenos tienen un muy buen diseño también el ataque cargado a mí me gusta bastante y bueno como les estaba comentando es un personaje fácil de usar básicamente sus ataques como pueden ver son bastante rápidos no tienen pausas igual su ataque cargado que es un ataque muy bueno por ejemplo pongamos el caso de venas vamos a hacer sus ataques y van a ver cómo se va a ralentizar o sea ven como que hay un momento como que hace como mucho <risa> ataca lento, eso puede significar que un bicho nos pegue y nos reviente más si es de nivel más alto, pero eso no pasa con Xiao, con Xiao va a estar pegando pam, pam, pam, pam, pam, pam otra ventaja que tiene este personaje es relacionado con su E que como podemos ver es un dash, como ya lo pudieron ver, o sea, imaginemos que este pibe es un enemigo, si estamos aquí, el dash le va a pegar a él sí o sí y no tenemos que apuntar Así, le va a pegar al enemigo que tenga más cerca y le va a tarjetear al enemigo que tenga más cerca. Y ahora sí vamos a pasar con sus contras, sus desventajas, que básicamente la primera es que es un personaje muy apel, es un personaje que no escala con defensa, con vida, escala con probabilidad de crítico, o sea, básicamente su ultimate le quita el 30% de la vida máxima de manera continua, básicamente, mientras tengas la ultimate activa, va a ir así la vida Mientras vas pegando, voy a ir así por un cierto periodo de tiempo. Creo que son 10 segundos. Aquí dice, estar en esta forma consume la vida de Xiao de manera continua. Aquí básicamente podemos ver básicamente eh, lo, lo que consume. Creo que a nivel 1 es un 3.0%. Básicamente es un 3.30%. Y pues si no llevas a alguien que te cure en el equipo Te vas a joder, por ejemplo Yo soy nivel de mundo 6 eh, mis, Los dominios que hago y todo Los bichos son nivel 80 y pico Y imagínate que no tengo un healer Y voy con Xiao y paso activando la ulti Y puede que al, algún bicho me pegue algún golpe y me quite vida Es un personaje que sí o sí ocupa un healer Para funcionar de manera correcta Si tienes menos de, 15, de 15k de vida Te vas a joder mucho, ya si tu nivel de mundo es 5 o 4 que los bichos son un nivel 50 y pico 60 y pico pues no te va a afectar tanto, pero sí o sí este personaje ocupa un healer y para funcionar de manera correcta. También otra desventaja que tiene, que es un personaje que no tiene buenas reacciones elemental y la reacción elemental que tiene es torbellino, que no es una reacción elemental tan buena como vaporizado o derretido, que vaporizado y derretido hace por dos de daño. En cambio, torbellino pues torbellino y yes. ya. Es otra desventaja que tiene, pero igualmente es un personaje que te va a servir igualmente. Otro contra, otra desventaja que tiene el personaje es que no te sirve contra este lobo puedes pegarle puedes pegarle así como estoy haciendo yo que le metes daño blanco pero cuando activas tu e o activas tu ulti no le vas a hacer daño eso ha sido todo muchas gracias por ver mi vídeo y, y chao adiós